Se te da fuga. Guarda el talento que después se te va, weón. Entonces en algún momento cuando soy famoso, el rey va, va a Le voy a quitar todo el dinero a este weón porque un pobre weón. No sabe nada. Me va a quedar con su dinero. No, si Spotify que... no pagó nada. ¿tú ya tú ya tú ya estaba pensando eso. Ay, tú? qué ¿Cómo? rato. Estaba pensando cómo iba a cagar. Ay, <risa> la loca, weón. Por eso que me mira rato, ¿verdad? La, Las telas, la mis... Así me mira así como... <risa> Verdad? ¿Sabes que está grabando ahorita? ¿Verdad, Maca? Sí, la semana pasada cuando estaban grabando, yo decía en mi mente: Hoy quizás cuando, eh, en algún momento cuando sea famoso vas a cagar a Sí. ¿Por qué cagar? No, ah, Si tú eres mi representante, no voy a ver si Yo no te represento pronto. nada, weón. Yo de no solo. Sé. Es el manager. No. Mi proxeneta. Mira, estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo de ti abusar <risa> a abusar de tu ¿por qué no me sorprende? No, ¿por qué no me asombra? No, no, estamos aprovechando el tiempo cuando esté en mi stand-up comedy en del Mar que no oye, creo... pero tenía tomate y para hacer stand-up comedy ¿podría ir a probar suerte en eso? sí, podría pero y después pero... venía a trabajar <risa> Y, a sí, y después, ¿saben qué es lo peor de atender mesa? Y después ya dos horas después aquí en el restaurante... Hola, ¿cómo estás? bienvenida mucho gusto. Ah, sí, no te gusta atender, ¿no? ah Ah, bueno, weón, culiao. No, lo que pasa es que Caldito se refiere no a... No a las mesas en general, siempre... O sea, hay, hay... anécdotas de... Lo yo, yo. yo he tenido clientes que me han querido golpear hasta simplemente por ayudarlos a salir de un episodio de todos que se están muriendo antes del COVID por el, el, cierto. el discapacitado. No sé si era discapacitado o que se había lesionado en ese preciso momento, pero hubo un homofóbico que me, gol que me quería golpear con una muleta solo porque le estaba haciendo así en la espalda porque se está ahogando. Y, y yo tipo, bueno... Primera vez que me pasé en mi vida, no, le, no me importa. También he tenido clientes que, que han sido tan impertinentes en mi vida, pero de una forma desagradable no de mi <risa> persona. No, te gustaría no... ser como mi hijo, fuera mi hijo, abusado. Ah, no sé. <risa> Para abusar de... Yo creo que <risa> quería decir otra cosa, pero se retuvo por el público. A lo mejor te estaba tirando los cagones, no te cuento. Tal vez. De pero... forma distorsionada, <risa> De forma muy griega. <risa> ¿Qué edipo. De forma muy edipo. Pero. Qué asco esta weá. Pero se tenía una cien ventana. Ay, Dios mío, no. Ya estoy, ah, algo de nuevo, bueno, yo nunca salgo de ahí, la verdad Ni las voces en mi cabeza, que me dicen que me lo calen las voces en mi cabeza, ay, el huevo cliché. ay, amárrenme que me... Ay, muéstrame tus brazos, ¿tenís cortes? Muéstrame, ¿tenís cortes? Soy de mentira, weón. Córtate de verdad No rompas el personaje, mierda Weón. muro, ay, lo no. voy no, no, pero ¿Cómo? a veces mi voz en la cabeza dice lanzar un vaso a mira, en tu... y, la... y mi voz en la cabeza es mi conciencia. En tu condición de homosexual, hablar de cabeza me suena un poco raro. <risa> este es el momento, que maca, este es el momento que Maca <risa> ya no se ríe y mira con desamorado. Sí, no, <risa> eres la persona más corta nota del mundo, porque la Maca... Y riéndose de lo lindo y viene estoy que en tu condición de más sexual con tu mira wey, un tercer... con tu enfermedad mira güey, un, un tercer mundista mira güey, un tercer mundista pues en un coche a una marcha de para que te caigan a golpes ¿oíste? carta a golpes con los fletos tercer mundista nosotros somos tercer mundista tercer mundista no como en Venezuela que somos inframundistas no pero ya pero nosotros somos tercer mundo igual el segundo la verdad no sé, creo que la brecha, creo ¿Y que El sabe. cuarto ¿cuál mira, A quién llegó primero. Mira, yo creo que Venezuela va en quinto mundo, porque no puede haber algo más ya, bajo. Ya hablemos no, del gordito venezolano, bueno para la Coca. Bueno, bueno, estoy inventando estándares. Te duele, te afecta. No, no estábamos hablando no, no, que no se supone que hablábamos de esa. Y aquí la natalla homofóbica, pero mira hacia la izquierda y veo cara de desaprobación. Es que no sé, con tu cara de fleto no estás en condición para decirlo. de Fleto. Esa palabra, Es que yo no sé dónde inventaron esa palabra, por lo menos. Esa palabra, es súper antigua aquí. Wow. Es como. Es como más liviana que maricón Pero Fleto es como antiguo Como del año 80, o no 90. Marica quién, marica él Marica quién Y hablemos de... Enlacemos esto con Marvel y el personaje homosexual de Falcon ¡Ah! ¿Cachaste con el enlacente más? ¡Perro! ¡Ah! Ahora tendrás que editar esta vaina Para no sonar tan poco inteligente No, de, de, de, a menos que te digáis Una estupidez Como lo sueles usar Oye, el otro día mira, le conté a Paris Pari Hilton, Pari Hilton ya me el anonimato contigo, ¿viste? No, no, no, no, no, no, no, si no, si no hablo de ello porque me tiene prohibido Y otra esa esas partes las corto Bueno, tuve una hora, 40 minutos buscando. buscando de qué parte había mencionado el nombre real de Paris Hilton Y también cuando leí cosas que te he dicho que no hablé También las corto Se nota que no ha escuchado el ah, podcast ¿eh? Ay, es como el 90% de mi parte Le quitas la gracia a mi personaje. No, Al impertinente no, contus, no. Sí, pero qué cosas que no, se, que no Que pierden sentido Que pierden sentido o que tú no le quieres dar sentido <risa> Bueno Veamos Eso me lleva a decir Cuando la gente dice ay Que es inclusión, forzada y cuando no La verdad Todo tipo de acto sexual que no lleve Enlace a la trama se considera forzado ¿Por qué? Porque si no aporta la trama Es forzado. Ah, cuando hablamos de la sirenita morena Ah, la sirenita morena sí. es como un despropósito. Es como Disney que, que ya tenían a su princesa y el sapo versión, versión estadounidense afroamericana. Que fue una jugada inteligente porque adaptaron un cuento a un contexto so social que no necesariamente tenía que ser el mismo en el que se basara el cuento. ¿A qué me refiero yo con eso? O sea, tomaron la plantilla pero lo adaptaron en otra ciudad, en otro tiempo y en otro contexto social. Eso fue inteligente. En cambio, La Sirenita Morena lo puede ser real en, la, en el propio contexto de su historia, pero si ya vendieron a La Sirenita pelirroja, tanto en el Lifehacks, en, en, en la cinemática de hielo, en todos sus productos, en la marca Princesa Disney. Ay, bueno, saben que Ariel no necesariamente tiene que tener color de piel. Ya me la vendiste pelirroja. Mira, de hecho, Ariel, si fuera un pescado, sería blanco. Porque lo toman sol. ¿No he visto la igual? Mira, mira, sí, no, pues, mira. Está, está. Sí, pues. no, no sé qué tenía el microondas para hacerte daño en el café, <risa> pero te afectó burda. Pero no. Mira, pero. Pero tenía que. Me, ¿Me si ¿Sí los pescados, ¿qué color son? Azul. ¿Eres azul o blanco? Y Nemo. Pero Nemo. Oh, Entonces... Escucha la voz. Escucha la voz. Estás esperando. Ami Nemo. Amigo, los Oye, peces pez doctores... Exit, existe. Ese pez todo? El pez payaso existe. El pez doctor existe. ¿El pez doctor? Sí, esa es la especie en donde se basa Dory. Hoy él le hace la PCR, ¿no sé. <risa> Viste ah. que yo soy más chistoso que tú, ¿ah? Sí, cuando le pones a <risa> igual no. el café, sí. No sé qué, el no pez, sé qué plan... ¿El pez doctor? Sí, sí se no. llama pez doctor. ¿Y tiene que me atiende? Porque siento que me incubajo dos puntos con esa broma. <risa> <risa> porque siento que alguien no... Lo... porque alguien paga en mano animal <risa> ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿En, qué, ¿en qué ámbito? Ma Vamos a dividirlos por categorías Si consideramos que Marvel y DC Están parejos en tiras cómicas Hasta ahí también hay decadencia ¿Por qué? Porque meten personajes Cuya historia se basa en que ay, Por lo menos miren a la hija Lesbiana, gorda <ríe> Gorda, emo de Starfire Primero, la hija de Starfire No se vería como... Starfire es. está hablando de, de, de DC El que tiene una llama en la cabeza es la, la que está enamorada de Robin en los jóvenes titanes. Ah, ya, ya. No, sí que no Firestar, sino sí. Starfire. Que igual cancelaron ese cómic, pero... Porque la hija de Starfire parece el clon de Danny DeVito. Porque parece más producto de la unión de Starfire con el pingüino. <risa> o sea... No sé, como que los per las personas como que... Ay, quiero ser inclusivo, voy a hacer un self ser de mí mismo. Pero con tal personaje... Tu tema hoy día es como ser inclusivo, quería hablar de eso y ya te caché, güey. Te hablé o sea, el rato o sea, saber cuando una inclusión suena forzada o no. Y cuando una inclusión es forzada, cuando no aporta la trama. O cuando no hay un contexto o no, hay un, o no genera un desarrollo para el personaje como tal. O sea, por lo menos... Yo sí me quejo en el sentido de que... ¡Ay, miren! ¡Tenemos a un homosexual en la serie! ¡Somos inclusivos! ¡Ajá! ¿Y qué llevó a ese personaje a ser lo que es ahora? Por lo menos hay una tira cómica de coloso en un universo de Marvel que explica que en Rusia, por lo menos su familia, lo botó de su casa cuando lo cacharon con un tipo. Cuando un ¿Coloso co homosexual? Hay un coloso homosexual en un universo oh, sí, de, bebé, de bebé, Marvel. Un universo. ¿Cuál? ¿Qué número de universo, weón? Oh, oh, Ay, cállate, estúpido homofóbico. No, no, no. Mira, ¿sabes que yo cuando era chico compraba cómics? Uh -huh. Yo estoy hablando a ti, fantasma. Es lo que pasa... Gasparín. Lo que pasa es no, que... No, lo que pasa es que el problema... Ajá, habla. Siempre es que la... la ¿Gasparín no cacha? Gasparín. Gasparín. La fantasma, amiga. La, sí, la fantasma. Esa risa que siente de Gasparín. Oh, se murió. No, ya murió, La atropellaron. La atropellaron andando en bicicleta para la casa. Y ahora viene a pelar. Mirad, cada, vez que, cada vez que yo digo como... que es mierda que Gasparín es un miembro <risas> útil del equipo, al menos ella y yo podemos hacer sonido de fondo, <risas> ruido blanco. Ya lo que pasa es que los cómics, para que Gasparín entienda, la gente que no cacha los cómics, está como la línea que uno cacha de Batman que se le murió los papás y el weón, pero con los malos. Ya esa es una línea de tiempo. Entonces se ponen creativos, entonces dicen, ya, ¿qué pasa si el guasón es bueno y Batman es malo? Ya, entonces. Para explicar toda esa situación, o de repente errores de argumento, empiezan a inventar mundos paralelos. Que ese rol va a meter desde ahora. Que uh -huh. es como yo creo que la, es buena, buena jugada esa. Porque. Tú, o sea, yo, yo, lo que yo creo es que a DC le faltaba. DC hace buenas películas solos, así uh -huh. como personajes individuales, pero hasta tratar de imitar iguales. Es torpe tratar de imitar lo que hizo Marvel. Hacer 20 años de película y el asalto a la weá. Ya, ya se vio eso, ya era. Pero esa cuestión de la línea de tiempo es fuera Porque hay a tener Batman de antiguo. ¿Cachai? Están casi todos los Batman. Casi todos los Batman, excepto George Clooney. George Clooney. Están. Pero le interés, le a nadie le interesa ese weón. Ajá. Están. Eh, van a participar en la película de Flash Me, pero, me encanta su pronunciación. Flash con CH, no con SH FLASH ¿Y ¿Te das cuenta de esos detalles? Tenía vida absoluta, eres músico, toca el piano No, pero tengo cerebro y dicción y sé algo de inglés <risa> tengo, la, tengo dos neuronas funcionales, con eso te digo Ay, tan han servido mucho esta época? Fue <risa> <Bueno>. de, deprimirte? <risa> bueno, me dicen me, me dicen la vida no vale nada, pero no te puedes lanzar al metro <risa> porque igual se, Enterrarte es bien caro Mira, primero, si te tiráis el metro Hay que limpiar No tenéis documentos, hay que repatriarte O sea, eres un cacho, weón pares. Nota al margen Sigo teniendo documentos El problema es que el trámite es lento Muéstralos, no los veo No he visto esos documentos Yo los tengo en mi mochila, no te los me muestro Porque no voy a hacer que me vayas a quemar los documentos Y así esclavizarme más Te imaginas, te los quito te imaginas. Le, le, te, te los quito y después Spotify. No, sé, si soy yo no, pues si no tiene documento. ¿Te, ima ¿Te imaginas ¿Gar? perder otro diente? He perdido tres. Oye, A ver, muéstrame tu tratamiento de conducto. <risa> <risa> Quiero saber cuál diente te queda para saber cuál tumbarte. El 52. <risa> Perdí, el 51 no está. Está en reparación. Mira, no eres un tiburón. <risa> Mira, no era un tiburón, amigo. No recuperas esos dientes. No, me, te, me iba a hacer la, el tratamiento ahora no vi en marzo, pero después con pandemia, o sea, me, he mirar. me encanta nuestra magia de nuestros podcasts. No sabemos de qué estamos hablando, solo estamos hablando. No, yo exclusivo, yo, yo sigo la línea. Inclusivo, Ajá. Ajá, volviendo al tema. Porque yo no me la doy a rebuscar con reanudar con que eres fleto. y por eso vamos a hablar de fleto. <risa> la inclusión <risa> Bueno. Bueno. <risa> bueno, a lo que íbamos hablando era que. <risa> si eso no lleva. No importa si es heterosexual, homosexual, o como le quiera decir ahora a la gente, porque ahora parece que hasta respirar es una sexualidad. Parece ah, sí, que, ¿cuál? No sé, parece que ahora. Pansexual o sexual yo no sé qué, yo, una cosa es que tú tengas tu orientación sexual y esa es que tenga una subcategoría que por lo menos, ay, me gusta la gente, como tú, enana gorda y peluda, <risa> que eso se le llama oso, o nutria en el contexto gay. perla Sí, ah, <risa> de hecho hay una bandera exclusiva para la gente que tiene ese fetiche por los osos. Oye, ¿y tú cuánto cobrás? ¿Cuánto les cobrás <risa> Te callé. Yo no sé. Yo no sé, yo estoy felizmente casado, lo que pasa es que yo no voy Muéstrame a. Muéstrame tu anillo. Muéstrame el papel, me ¿no tienes. Muéstrame el tuyo, mierda. Tu diente de oro no me Tu diente de oro no cuenta. Muéstrame tu anillo, no tienes. Así. Ni anillo ni papel. Pero, y tú no tienes ni a ni yo ni ahorros, mierda. Bueno, la pandemia, soy un sobreviviente. <risa> Subsistente, mejor dicho. Mira, más que hablar de la inclusión, que a mí me, ya me, me aburre esa weón. Porque me, me cargan los personajes cuando lo meten, a la fuerza o no se cachan. A mí el otro día cuando hablé con el audiovisual me contaba sobre el hueso. Uh -huh. Que el, no sé si se habrá sido verdad, pero... Eh, creo que el guasón como que tenían la cuestión de armar y el actor lo, lo contrataron y como reestructuró todo uh -huh. es que de repente esto, bueno es como que les gusta hacer todas las verdad de nuevo y el rollo es que quedaron muchas cosas sin hilar pues bueno. o repetitiva no no se cerraron muchas cosas yo igual habían cosas que no cachaba antes todo cuando Guasón se puso a bailar en el baño uh -huh. eso <risa> Vale, porque, gracias por el Figma, pues, Me siento como en casa lo que, lo que pasa es que O sea, yo digo ¿Cómo hilas eso con lo otro? O sea, yo entiendo yo que voy tú en quieres el... reestructurar Acorde a gusto Por lo menos de algún miembro difícil del cast O cosas así, adaptarte Para evitar perder ese actor O porque le quieres dar otra idea A la idea que ya te dieron, otra orientación Igual el Watson sigue siendo mejor Que Escuadrón Suicida, pero Eso será otro Oye, tema pero... Sabes que yo ahora entiendo, el, el, el, el tema ya, ya cachamos ya ya cuál es el tema, que es la inclusión, Ajá. o cosas forzadas, eh, eh, eh, hablemos de eso, sí, para no estar tanto en la sexualidad, porque ya lo, se va de to, lo, todo el lo mundo lo sabe. Que sería también forzado, por lo menos, esa moda actual de que tomar una idea ya hecha, por ejemplo, digamos, los cazafantasmas, oh, y, y, y, y sí. rebotearla, pero que los protagonistas sean mujeres. La idea en sí no me pareció mala, pero ¿qué es? pasa? No, horrible, horrible. La idea. idea no es mala. El problema es cómo la ejecutaron y el mensaje que quisieron dar. ¿Por qué? Porque el secretario que era Chris Hemsworth. Era Thor. Thor. <risa> Thor creo que hace bastante, ¿no? es así. un crossover. <risa> sí. El, el rubio bonito que es torpe. Y la secretaria sí. que era de los cazafantasmas, que no se caracterizaba por ser... No era ser, guapa, pero era eficiente. Era una persona eficiente, autosuficiente, no, o sea, tenía sus momentos cómicos, pero igual era una persona que participaba en el equipo. Incluso Chico. en la serie animada también ella era relevante, ayudaba al profesor, Chico. Chico. porque a veces incluso se trababa y ella daba las ideas. Pero aquí la pusieron como una botones, como una recepcionista nada más cuando hizo su cameo. Ay, porque ella que es un personaje femenino autónomo no le demos sino a los protagonistas. Ay, porque debe ser que las bromas de hombres, ay que es porque soy mujer. Porque todos los villanos en esas películas ahora son hombres o todos los obstáculos en la trama son hombres. Vamos a hacer como en los, en los nuevos ángeles de Charlie. Con mi actriz favorita, ¿cómo es que se llama esta? La que hizo cre Furúnculo, Crepúsculo. <risa> Furúnculo. <risa> eh, no sé cuál está hablando. Kirsten Stewart, la que se caracteriza ah, por. Ah, la que se cagó a Batman. Sí, la que se caracteriza por tener un amplio el, el... espectro el... de emociones. <risa> Me encanta su amplio <risa> espectro de <fu> emociones, <risa> ¿no? Su caridad técnica. Su... Sí, yo creo que ella tiene como tres calambres faciales cuando sonríe. <risa> Pero, o sea, por, ¿por qué decir es eso? Es que yo sí recuerdo bien... La es actriz, ¿Mala actriz o no te gusta? Lo que pasa es que ella no la considero mala actriz porque ella cuando se empeña puede lograr más. pero qué película? Por lo menos, ella creo que hizo varias que ella fingió ser incluso un niño. Y ella pasaba desapercibida. De hecho, si tú no supieras que ella es una actriz, en esa película ella pasaba muy normal como niño. No recuerdo qué película era, pero ella sí tiene la capacidad de actriz. El problema es que... No sé qué dirección le dan, no sé si le dicen, trata de sonreír mierda, sonríe, pero sonríe como si fueras un ser humano normal No, la sonrisa no es lo suyo No, la sonrisa no es lo suyo, ya me di cuenta Que no tenía nada en contra con las primeras tres ángeles de Charlie, yo vi las películas, no las series, pero incluso la serie Ah, la de los 70 Me parecía bueno el concepto <coughs> No porque las mujeres hay que siguen órdenes de un machista opresor en una caja y no lo ven. Yo no le veo el subtexto así. Yo veo a tres mujeres capaces, graciosas, con buena química, que resuelven problemas. Y ni siquiera me importa si fueran mujeres o perros o gatos, no. Es una buena serie con buenos personajes y con buen trasfondo y desarrollo. Las películas también. Pero estas no. Estas eran luchando contra el patriarcado. Porque todos los personajes malos eran hombres. Y yo, ¿qué mierda es eso? Porque quieren... Villa, eh, no sé Generar tanta misandría en un género es, Esa ingeniería social no me furula No me parece esa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Toma dos. Toma dos. Ya. Espérate. ¿Qué vamos a hablar? Hablemos de DC versus Marvel. Marvel. ¿Qué es mejor para ti y qué es peor para ti? Ya. Bueno. Me dio por hablar de este tema. Y si llegan a ver el otro audio, espero no. Que no, porque... creo, no creo que ese audio va a venir. Ese audio probablemente Lo pasa sea que... los media. Uno de los, mira, una de las cosas que tiene buena. D eh, yo siempre fui de DC o DC como te gusta decir porque me, o sea básicamente me gustaba un personaje que yo, yo creo que se lleva como todo el, el rollo del asunto, que, que no sea Batman no que es Batman porque los otros no existen. o Superman y estamos Aquaman Guaman, ¿no? que personaje más malo ¿no? pero Guaman pasó por mucho primero era rubio, ahora es Jason Momoa <risa> no, no es, esa versión que el loco trató de hacer con el garfio a mí es como uno de los de lo mejores que... es que he leído poco y lo poco que he encontrado ha sido malo de Aquaman es eh, que, ¿quién, ¿Quién admiraría a un hombre en un traje de escamas naranja? Marvel, y, Marvel, Marvel eh, tomando un poco tu tema inclusivo una de las cosas que siempre ha hecho Marvel se ha tomado de cosas sociales y ha hecho personajes, por ejemplo, Lucky Men ¿Cachai? <risa> en tu caso, el X-Men. <risa> bueno, en tu caso, los que sí saben hablar inglés, X-Men. <risa> no, ya se lo vamos a cortar. Eh, son. Eh, toman, siempre se han agarrado de eso, ¿cachai? Entonces no, no es extrañar, ¿cachai? Que te vayan poniendo lo que te molesta tanto que yo creo que a mucha gente le molesta, ¿cachai? Que va, pon, te, tu, pon, ponen a. Después de que eh, Iron Man no siguió. No sé cómo habrá seguido la saga, lo tomó una niña que era súper inteligente, afroamericana. ¡Ah! ¿cachado? Ironheart. Exacto. Pero Entonces, al final quedó... valió verga porque volvió Ironheart. Sí, porque sí o sea van probando. Yo, yo creo que probar está, no está... No, no es malo, pero... Pero que te vayan poniendo cuestiones a la fuerza, más que ser inclusivo, no me gustaría meterme mucho en ese tema, pero meter cosas a la fuerza es como medio fome. L ah, y también... En los años 90 DC hacían unos refritos, pescaba un personaje, y era como Flash, Flashito, Flashman, Flashwoman Kid Flash Oh, bueno, o sea, qué época qué, imagina, si fuera del dibujo y la calidad era muy mala bueno. Es que ellos les hicieron un universo aparte, la dimensión de los corredores y todo ¿Sí? Que no, es ahí no, a donde van cuando mueren, supuestamente Ellos técnicamente no, no van ni al cielo ni al infierno, que ya está probado que existe en Marvel no sé si en DC, no me acuerdo bien, si han ido a, a saludar a Jesús para salvar a la mole. <risa> que fue lo que pasó en Marvel una vez. Lo que pasó es. Murió la mole. La mole ha muerto. De hecho, ¿Cuántas veces? ¿Más de 10? <risa> ¿Más que o menos que Goku? Mira, hasta Kitty Pryor ha muerto, así que con eso te digo todo. ¿Quién es ese, güey? Shadow, Callout, que atraviesa las paredes y cuando ella, su poder radica en que no, mientras no respira, puede atravesar superficies sólidas como paredes o el suelo. ¿Ya? Esa es la que salió en la película, saliendo con el niño que anula los poderes y después ella no puede atravesar las paredes y tiene que eh, correr de Leviatán. No, ya me perdí, me, perdí, me perdí. Ya vi, ya vi bastante. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, si te pones a ver. Ellos quieren resaltar una característica del personaje, pero ellos quieren hacer que esa característica sea todo el personaje. No le dan como una evolución, un contexto. Tírate un ejemplo para que gasparín entienda. Lo que pasa es que por lo menos yo que sí he leído parte del universo, hay un personaje que se llama Coloso. Que en un universo está con Kitty Pryde, pero en otro ya es Coloso un, es el que se vuelve en, eh, de metal el cuerpo. El cuerpo ah, que y el Robert que lo vieron en sharon. Deadpool. Lo vieron. En... Sí, sí lo conozco. O sí. Sea. No bueno. vamos a salir de esa área, dale nomás, vamos a... No vamos a meter eso... Ajá, no divagues, no divagues. Sí, sí, dale nomás. Que, que primera vez que tenemos más de cinco minutos hablando del mismo tema. Bien. <risa> Esto es progreso. El capítulo... El capi... Ahí va a haber un capítulo escondido. Solamente en la plataforma se ha <risa> A través de una donación. ¿Por qué? Oh, nos vamos a ir a la fac con ese programa. Ya, pero dale nomás. Ay, ya. bueno. Ya, Coloso, dale. sigue sí, está ahí con Coloso. qué por lo menos es una persona que pasó por traumas Que experimentó su sexualidad Que lo echaron porque es ruso Y obviamente haya homosexualidad Y personas no se llevan bien Eh... Ah, pero en, es la historia del personaje en ese universo, porque los X-Men siempre, siempre han sido una alegoría a, la, a las minorías, a las personas sí, pues, oprimidas. ha o sea, nació X-Men, por lo menos en -Men. esa época que eran los homosexuales y todas esas personas que eran rechazadas por X-Motivo, por lo menos en, ahí se experimentaba <risa> el racismo duro, Oye, ¿y la homofobia. Es, ¿Cuál es tu poder? <risa> Tolerar La tolerancia, pero ya se me está acabando ¿A cuánta gente ha el mundo? A este restaurante A este restaurante y a ti el suicidio Mierda ¿Mi poder cuál sería? La furia Soy como Hulk Hulkito Pigneo. Se Se, Ese es tu nombre no. de héroe, pigneo. Pigneo con rabia. Pigneo enojado. Pigneo rabioso. ¿Cómo? Esos son los otros poderes. Pigneo rabioso y tú eres. Yo creo que Mia es lo mismo que Wolverine, pero ya. sin los músculos ni la gracia. Ya dale, mira. Ni bravo. la vida sexual activa. Oye, ese weón qué manera de follar, weón. Ese yo vi la muerte de Wolverine. El, el loco, las fueron. Weón tenía más minas que yo que camino. Háganis pidiéndolo. <risa> Tiene más minas que yo canas en el cabello. Sí, weón el loco es un puto el, Bueno, Él ha pasado no. por la sofilia, necrofilia. Sofilia, sí. A ver, pígate ese tema. Es que eso es producto de los varios universos que hay en las varias entregas, de hecho él fue pareja de Hércules en uno de los universos de DC. ¡Ay, oh, pero Hércules, de Marvel, no, Marvel. Marvel. Marvel. Perdón. Ese Perdón. personaje tan obvio, tan poco imaginativo. Hércules es un personaje es Hércules. No es Hércules. Es un weón vestido de la época del año antiguo y sí. ese y, y Hércules, un dios. Uy, el personaje, Semidios, ah, lo weón! Sí. Bueno, pero lo pusieron ahí, ya te lo calas, quieras o no. <risa> sí. Oye, a mí say, lo que me ha gustado mucho es que en los años 90 yo, escu yo leía, ponte tú, cómics. Uh -huh. Y había muchos personajes que no salían mucho y tampoco llegaban mucho para acá. Entonces, no, te, te das vuelta con la Linterna Verde, que me gusta mucho ese personaje. Ajá. Yo vi un gallo que creo que se lo violó el pato, güey. ¿Tú ay. te cachas esa historia del pato? El, no, no me puedo confundir. Hay un personaje que es Doc no sé cuánto que lo hizo George Clooney después de la Guerra de las Galaxias. Que le fue muy mal. Se llama Es eh, un pato que no me acuerdo cómo se llama. Jaguar el pato. Ese personaje. Ya. Ese, ¿Ese personaje es creo que en, hay una... ¿Es de Marvel? Sí. Y con pelo. Ya bueno, yo sabía que se había violado la Verde. Bueno, el rollo es que acá llegaban tres cómics fuerte, por lo menos lo que llegaban a, a comunas que no eran en el centro. Era Superman, Batman, Nintendo Verde y el, algo de la Liga de la Justicia, haciendo ahí por el centro. Marvel no llegaba a nada para acá. A menos que fuera ya en unos cómics que te cobraran un ojo a la cara, güey. Lo que pasa es que por lo menos no... Lo que pasa es que sí, yo creo que tuvo una época muy dorada que fue cuando sacaron... Esa época en que todavía los héroes usaban ropa interior por fuera. Ah, sí, bueno. Esa fue la época en donde tuvo mayor alcance, aunque igual las traducciones eran malas, por lo que me dijiste la vez pasada. No, lo que pasa es que en el año 90 lo imprimían en Argentina, creo, y la impresión era, ¡Che, pibe! Era muy mala. ¡Che, muy mala. pibe! De ¿Cómo hecho, estáis? ¿Cuántas copas tenéis? Tenía... <risa> tenía la... No, pues, ni siquiera la pintura quedaba dentro de la forma, pues O Dios. sea... Sí, eh, el trabajo era muy malo, muy malo, y la verdad que también habían dibujantes, la historia no era buena, los dibujos muy malos, y yo de ahí me alejé del cómics, de ahí no... Y no cachaba a Marvel, yo Marvel lo miraba así como menos, tampoco lo conocía mucho y cachaba que el, el, el, la, la cantidad de personajes y historias es, es superior a DC en ese sentido. Lo que, yo por lo menos yo vi los primeros cómics. Igual de Marvel. Marvel le pega, le pega varios varios darle la raja de DC. Siento que a mí me gusta DC. Lo que pasa es que DC tiene un buen universo bien estructurado, lo malo es que ellos se excusan con el reseteo que hace Doctor Manhattan de vez en cuando o, o Doctor Destino, no me acuerdo quién es el que hace los reseteos El mono verde. Que... No me acuerdo, ¿cómo ah, se ya. llamaba? Sí, el verde yeah. ya. Ajá, Doctor Manhattan o Doctor Destino. Marvel por lo menos tiene la excusa de que <coughs> ellos crearon un universo que es la tierra 616, que creo que es el universo más canónico y extenso. Ellos una vez creo que experimentaron con eso de resetearlo para explicar que los personajes tuvieran vida, juventud, o por lo menos mantuvieran ese rango de edad dentro de un contexto más actual, no que se encerraran en los 60, 70, 80. Irlo actualizando. Y, e irlo actualizando. Mm. Pero a la vez mantenían los universos paralelos, que sí, Marvel Zombies y todo eso para explicar tramas drama, eh, alternas sin afectar la línea principal. Que o, igual no es, no es malas alternativas, ¿cachai? Como... O en su caso, si matan a un personaje, decir, decirle a Doctor Strange: Bueno, agárrate a Fulana de este otro universo donde no murió. Oh, ¿cachai? Que ayer vi un TikTok y salía que, que que también pasa en, en DC bueno, sabes que eh, me llama la atención lo unido que estaba de ese, ¿tú, tú que está ahí Gasparín en el mundo Marvel ¿te visto alguna? <risa> vez? ella está viendo como un tu participación. ella está viendo como un venado alumbrado, como que ¿qué hablan estos dos enfermos? <risa> ya, pero la cuestión es de que, eh, que tío, está tan unido esa wea, tan unido, yo, me, me llama la atención bueno, es como si hubiera sido un gran plan maestro que se demoran miles de años hay una parte que va manejando eh, es la primera película creo de Doctor Stranger con Guerra Civil uh -huh. llama derriban al amigo de Iron Man, no sé cómo se llama que... ah, eh, Máquina de Guerra ya, el loco no es que quedó estuvo con problemas en la columna Ajá. y el médico que lo asiste en la película es Doctor Strange Ah, sí. ¿Cachaste? está volado, no? Sí. Bueno, el rollo... A mí lo que no me gustaba... Y me costó mucho entender de, de, del cómics... Era de que... La, la, lo que tú estás hablando... De las tierras. De uh -huh. hecho, he visto varios... Varios de estos que... Cuando tú hay... Eh, tierra 1... O sea, ¿cuál es la original? ¿Pues ¿Cuál es la que uno está acostumbrado a seguir? 6.16 es la que más tiene continuación y como la que más han reseteado con el contexto actual. Es la sí, canónica. pues la van... Y ya, entonces, ¿qué pasa? Que el cómics tiene un problema de que lleva muchas décadas, décadas, muchos equipos que se, se salen con la suya, así como uh -huh. que, ¡Oh, se me ocurrió hacer un Batman con las puntas así! Y eh, Robin ya no sigue, sigue este Robin. Es típico que van cambiando Robin y toda la opción. Entonces después llega otro equipo Y tiene que arreglar todos esos errores argumentativos uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Resetean todo Llega un hueón, destruye el universo weón, Y resetean, resetean, De hecho, eh, eh, DC tuvo como Dos reseteos, tuvo el repeat. Uh -huh. Y tuvo otra hueón más Que no me acuerdo cuál es el nombre Para arreglar las cagas que habían ¿De qué te, ¿De... te estoy escuchando ah, Hay que me intimidas no Pensaba decir, para los que nos estén Escuchando, no somos expertos en el cómic Vean una wiki sí nosotros comentábamos, no, si quieres informarse Vean otro canal de Youtube Nosotros, nosotros somos... somos como las viejas chismosas, pero en versión freaky Pero sí, sin pues... gordura Sí, Si quieren algo experto, hay que Nosotros, es como, como Yo creo que a mucha gente le ha pasado como entender El, el, el rollo pues bueno. Que esta es la versión Pirata resumida sí <ríe> y, sobre todo, y el tiempo que también Cuando pasaba que Oh, que era terrible cuando yo lograba comprar tres cómics al hilo. El 26, 27, 28, después no tenía plata o no llegaba, si llegaba al 40 no había y había perdido pero ya, todo, güey. Bueno. Y había experimentado la anorexia. La ver, sí. Que sí. evitabas comer para comprar cómics. No, no, nunca. Bueno, cortaba el pasto en mi caso. En mi caso... Y sacaba yo, la caca de los perros. Puta que había un Mi papá tenía... Qué bonita, niña que <risa> me pagaban poco. Era mi primer pego sacar el caca de perro y cortar el pasto. Eso es una pena. Lo... Yo, yo, yo fui el primer vegano que cuando sentía el olor a la pato cortado era. Pega recién esto, esto <risa> ya A mí me pasa hasta bueno, yo veo un cester cortado y como. Oh, qué, qué recuerdo cuando no tenía tanto estrés. <risa> a ah, ver, esa, bueno. No, bueno. avancemos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos eh, yo leí los primeros cómics de Los Vengadores, porque a mí me llamó mucho la atención la película. Y yo veía a Iron Man con su disfraz de lavadora y yo decía, ay Dios. Ah, sí, los primeros, ya, cuando estaba... Cuando sí. pasan por rediseños y perfección, tú ves, sí. vas notando la mejora y eso, en eso empatan, por lo menos en el sentido estético y en el desarrollo de la escritura. Por lo menos, aunque Batman en retrospectiva ha pasado por varios cambios morales, ha, ha golpeado hasta a sus mujeres, ha abusado de los Robins, no sexualmente, solo físicamente, y no sé, tiene como una moralidad ambigua dependiendo del director del cómic. Yo el mejor, el Batman, el Batman de los años del, del 87 que hicieron reinicio, eh, hasta que terminó, me, el volumen 3 me gusta. Lo he leído casi entero. Ordenadito. ¿Cachai? Y. Así, bueno, buena historia. Salen todos los personajes. Porque la primera, en la Batman del 87, esa, no sé cómo se llama esa saga. O sea, ese. cómo llevan esos números el, Los gallos Puter guasón que tú lo querías ver, salió una vez, después no lo veis más. Personajes inventados que son uh, super Fome. <risa> el acertijo. Y ahora Batman, que es el último que vi, que Batman era básicamente un torturador entre, entre la trilogía y lo que yo vi, porque Batman se agarra con Bane de nuevo uh -huh. Y le sacan la cresta, se sacan la cresta Y ahí llegamos al Batman con pene, al Batipene <risa> La Batini <y risa> Batini chula Pero, Ese tipo de cuestiones como en el cine, ¿cachai? Cuando salen escenas de sexo en el cine me cargan Porque están como de más Como que no es necesario que el loco se saque... Además, imagínense sacarse el traje en una cueva. Te cagáis de frío, weón. A mí me daba... Ah, era Valporte, con a, mí me, frío a, el a mí me daba risa esa época en que Superman se cambiaba en una cabina telefónica y yo... Ajá, tenías interiores debajo del traje y debajo de tu traje tienes interiores. No entendí. cómo, cómo es tu ropa. ¿Qué? ¿Cuál es el personaje que tiene el traje en el anillo ¿Es Flash? el traje en el anillo ¿no? sí. es linterna interna verde no bueno, no el traje ah, ah en esa época que Flash tenía como sí porque es que yo no mira, no, mira yo Flash no, no no sé a mí lo que más me marcó en esa época eran los gemelos fantásticos y la capacidad y oh, la, ca <risas> la capacidad de uno que, que yo no yo no veo por qué las mujeres dicen que hay héroes machistas porque el que escribió estaba vaina odiaba al chico el chico solo se transformaba en un charco Sí. en un charco ¿cuál es tu poder? en un una, charco yo he visto eh, ¿cómo le dicen cuando lo mencionan? o sea no aparece pero lo mencionan eh, features o destacados así como que destacados en este cómic sí como lo han mencionado pero bueno, ellos no pertenecen a la línea de los cómics excepto la Harley Quinn es, ella nació en los el anime en la serie en anime, el anime no, no en, el, en la serie animada en la serie animada sí y ahí salió el personaje con su traje, que era muy malo, era muy feo, hasta que lo... Hicieron que el traje actual, que ahora todas las mías andan con ese traje, le les gusta... Parece traje de Instagramer, pero con más base. Hay cachazas mujeres que se tatúan, eso es como... ¿Cómo tú cachas ese término? Las depresivas falsas. Claro, que hacen como una apología... Las Billie Eilish. Las Billie Eilish. Oye, que me vaya a dar pega con este podcast, weón. <risa> Hola, cortar, va a quedar dos minutos, weón. La intro, vamos a ser un poco, <risa> Hola, una weá muy aburrida Y después, chao Hola Billy Ailish. si me escuchas este podcast no me lo tumbes, solo te menciono <risa> Mira, 17 más, son 47 minutos hablando pura weá. <risa> bueno, no querías un tema relajado y nos estamos riendo, pues bueno. lo mierda <risa> Me cuesta, no puedo no me conecto. ¡Ah! Bueno, bueno. Te, te querías el, el otro tema del video oculto en donde hablabas de tus orgías raras. ¿Qué orgías raras. Ay, esas tus sociedades raras prehistóricas en que, ay, que no había esto, que no había aquello, todo... Oye, que soy... Un bueno, Mira, después te voy a pasar el, el lo, No, el libro te lo voy a mostrar, ahí explican. La evolución del hombre. Sí, de las porque tú, no me quedé bien con tu explicación, amigo. Yo quedé así, Que como pendejo quedé, como siempre. No, porque ahí sale todo. Lo que pasa es que habla sobre. El, se llama. Es de Hegel, weón, cualquier qué en que cacha. Habla sí, sí. familia, estado y religión. De eso se trata el este. Cómo se llegó de las tribus a lo que somos ahora, el sistema patriarcal y todo. Ajá. ¿eh? Eso Vol es lo. Volviendo al tema. Saliendo, saliendo de eso. Saliendo de eso, como dijo mi compañero de exposición. No sé. Mira, voy a tratar de salvar lo otro. Porque igual es 47 minutos. Mucho para perder el tiempo. <risa> voy a tratar de salvar esa weá. Insalvable, weón. Mira, mira lo voy a meter a YouTube. Mira, afuera el tiro. Mira, si Argentina aún tiene esperanza. Si los argentinos aún tienen fe, ¿por qué tú no? <risa> Consecuencia. Fe, fe de... Si ellos aún tienen fe en la vida, ¿por qué tú no? <risa> con esa economía cualquiera y con la mía peor. Hoy yo estoy cagado. Pero bueno, esto no es para hablar de temas tristes, solo es para hablarlo como gente triste. Y <risa> no bueno, la, ahí se inventaron el tema, la vieron que vendió, la sexualizaron más y vendió más, porque bueno, el target del público, lo que sea. Ajá, eso es cuando quieres ver a cuando añades un personaje original de un mundo animado a un cómic donde no pertenecía originalmente Porque veías que, ah bueno, tiene carisma, la aceptó al público Y de ahí la van desarrollando Pero lo que pasa con Marol en ese caso es que la mayoría de sus personajes son desconocidos Creo que hay hasta una X-Men venezolana, caraqueña Oye, hay un superhéroe chileno de ese? También En... en... <risa> qué gato? <risa> eh, eh, eh. La mía no me acuerdo cómo se llama, pero era caraqueña Es tan nula que ni siquiera me importa Oye, pero Street Fighter tiene blanca, pues, weón bueno. ¿Ah? bueno, Street Fighter tiene cada personaje Street Fighter tiene tantas cosas que ya ni no, sé yo, qué yo tiene Me saqué un Street Fighter del año 96, weón bueno. Cuando el, los personajes no eran... ¿Cómo se llama ese que Poligonales. <risa> Oye, cuidado. Cuando tú pasas del Super Nintendo al PlayStation 3 y tú... ¡Oh! Con tu choque de cocaína. Como un choque de cocaína. Ah, choque choque cultural fue fuerte, Pasaste los Pasa polígonos de, de, pixel, de, la, sí, de Atari sí, Una persona que ve Yo el último que jugué ve, Ya Super Nintendo para que la gente se enchufe Porque hay muchos juegos que ni, ni siquiera Cachan que es Sega Hoy la cartelera para ese Era un día los juegos de Sega yo Mira, me compré Sega, el, Sega, el Sega chico Bueno, es marísimo mira, Sega solo vive por Sonic Ya ahí no Sega, tiene mucho Sega no existe sin Sonic es como la. Y de hecho Sony se puede ir en cualquier momento. Y los juegos. Pero los juegos de Super Nintendo son buenos, weón. Yo estoy pegado con Donkey Kong. Es una, <ríe> es una adicción a Donkey Kong, weón. Y nunca había avanzado tanto, weón. Pero hago trampa porque lo grabo al tiro. Ya avanzo un poquito, lo avanzo. Estoy, estoy de nuevo en la mina, saltando en esas cuestiones y ya, ya lo voy a terminar. Y guardo. Y guardo. Guardo. Guarda. Ahí se nota cuando hay una esquizofrenia Ahí se nota cuando tenéis miedo a perder Y, y perdiendo todo Y el desorden obsesivo compulsivo y esquizofrenia y la Ayer vez. a la noche me quedé jugando en Un juego de Playtrick que se llama Life ¿Lo ¿No estáis Ya Y eh, estoy teniendo mi Desarrollando mi habilidad de gamer Y fui, fui avanzando rapidito ¿no Bueno por ahora vas en gays Se falta los mer <risa> Pero bueno gays. <risa> okay. y, y, bueno el gusto de tratarme homosexual. homosexual. homosexuales, se cae fleto. Bueno, por lo Mira, menos... Mira, la vaca, la vaca ahí se ríe. O sea, Gasparín, perdón. Se, se murió, se murió, se murió. Ve, ve, ve, ve, ve el minuto, ve el minuto pa, para cortar no, esta cosa. No, si la tenés que revisar. Y, por, y, bueno. Bueno, olvídate bueno, vamos a grabar podcast en tres años más, weón, porque Bueno, en bueno. una hora, weón. Y wey. el computador, ch, ch, ch, ch, <risa> cagó. Bueno, no se, se va a pegar y cagó. Se va búscate en mer mercado libre. Quien vende una laptop robada en 80 lucas? <risa> <risa> Veamos. No, si sí, igual voy a invertir en ese, en ese tarrito. No, ya, ya no da. Bueno, ya. bueno, en esos años en que tú estuviste en coma, que pasaste la Super Nintendo <risa> al PlayStation 3, hubo una historia en los videojuegos en cuanto a los héroes. ¿Y ¿Saben qué tienen en común? Que todos son malos. Todos son malos. En Marvel. La época dorada de los juegos siempre van a vivir por Spider-Man, pero otros héroes... Oye, no. sí, bueno, sí, sí. Batman, los, los, Batman es bueno. Los héroes... Marvel, lo único de lo que viven los videojuegos es si se trata de Spider-Man, porque el resto vale mierda. Vale mierda. Oye Y en, y en DC mm. viven por Batman. Y más sí. nada, y es ahorita Porque ahorita es que Batman, o oh, Batman Superman no lo han sacado, provecho este, ese personaje yo, yo tuve un juego de Sega que era de Superman Es que si te pones a ver, Superman no es un personaje Con el que puedas tener una idea de un videojuego Súper excelente, porque por lo menos con Batman tienes... Ah, tienes que tener tales herramientas Para tú sustentarte En cambio, oh, Superman Ah, ya es súper fuerte, dale unos súper coñazos No, a veces falta creatividad, weón Lo que pasa es que Falta creatividad, weón, porque weón Estoy... Es que, ¿qué puedes hacer con Superman? Que no, no... Ya, lo sacáis de, de la Tierra y lo ponía a luchar, weón, bueno, en otro planeta O en el espacio con un barco. ¿Y cuáles son sus misiones? ¿Super caerse, coñazo? Bueno, eso? pero no, <risa> ponlo po po po po a pelear con po, ¿Ah? <risa> ponlo a pelear con Tom? Pero, weón, haz un de nuevo, ah, bueno. De nuevo ¿no? ay bueno esas son bueno, tus ya como tú, ver, <risa> si esas son tus ideas de un juego de nueve horas no hombre qué aburrido no pero tú tenías una idea Te, ahí tenías una idea y después la vais desarrollando pues, bueno. lo que pasa es que Superman solo quedaría en un concepto de eh, pelea porque Superman no destaca precisamente por su inteligencia, sino por fuerza bruta. En cambio, su, en cambio Batman destaca porque es una persona que balancea en que... Si Batman bien, destaca porque pelea con el Guasón toda la vida. No, no tiene más imaginación. Su relación homosexual de closet. Sí, se comen. Porque no, no hacen otra hueque. que... Se coja personajes. Tanto personas... Bueno, el otro, lo, lo que estaba cachando es que el Guasón la lleva. Y el otro es que tiene jerarquía, el acertijo. Que por fin van a sacar una película con un guán que no está tan cagado la cabeza Pero es súper bueno Por lo menos Tienen, tienen personajes Para pa varios Es mejor que dos caras Por lo menos hoy oh, dos caras Bien malito el personaje El otro que a mí me gusta Es el espantapájaro Que tú también En el En el juego Caché. Mira, ya el espantapájaro puede ser una guagua buena. ¿Por qué? ¿Por qué me Porque.. Logo, lo droga, y caché que hay una parte en, el, en uno de las trilogías de Batman de los juegos, que lo droga y, y es súper cuático en la volada que se va. O que tú entras como en un pabellón y todo la lo, lo que pasa es que el espantapájaros es un villano que se basa en lo químico como hiedra venenosa. La diferencia es que hiedra eh, el espantapájaros no habla con las plantas. Hiedra pero... venenosa igual es un. Ya, pero Pero lo, lo. Ajá. Mira, para.. Lo que yo siento es que tiene buenos personajes para sacar y darse, salirse el guasón. Ya está, ya ya está harto el guasón. Y Superman, yo lo que poco que... O sea, yo igual sí harto Superman, no es mi personaje preferido. Pero se agarra a putazos, huevón con extraterrestres y todo el rato, con lo pero mismo... Es, ese es el talento, ¿qué más coño quieres que haga? No, pero es que lo que yo últimamente que he visto, no sé si el volumen 2 o 3, cachai, que ya están jugando por último, le están dando más como matices. Están Jugando con los tiempos, que un Superman se murió y el otro que lo reemplazó, que venía, que ya había pasado, ¿cachai? Ah, ahí tenéis ahí historia, tenéis historia Pero en ese contexto, Superman pasó a ser villano, si no recuerdas mal. Recuerda que un Superman pasó no a ser. No recuerdo un... nada porque no he leído nada de esa weá. Bueno, tengo que leer todo y enchufarme con esos no, mundos, capas Capaz tienes memoria de pez doctor. Veanlo en nuestro podcast secreto. <risa> ¿Ah? Veanlo en ¿No? nuestro podcast secreto. <risa> Oh. Bueno, ahorrándonos el piteo de la censura. Bueno, en el caso de Superman, hubo un Superman que se volvió un villano y era tan poderoso que ni siquiera Batman sabía cómo derrotarlo, porque ni dependía de un, un sol amarillo y creo que era invulnerable a la Kriptonita. Pero no estamos hablando de Unjusted. No, oh. eso, eso es otro universo aparte. Este bueno. Superman era creo que un niño que después... De, por cuestiones del destino No me acuerdo exactamente la trama Adquiere los recuerdos y ve que su universo fue destruido Y creo que eso le genera un daño psicológico Y después tuvo una pelea con un villano Y ahí como que genera un trastorno de personalidad Y se vuelve villano Y era tan poderoso porque ni dependía de un solo amarillo Ni era vulnerable a las kriptonitas y cómo arreglaron esa cagada después? No sé. <risa> Dios, lo mataron. Dios sabrá porque yo no. sé. llegó Cronos y mató todo el toda la típica güey que es la facilita. Oh, qué, qué flojera más grande, güey. Mira, para todo hay un Deus Ex máquina. Siempre hay un un, un un mago que soluciona todos los Deus Ex máquina el, el volumen lo mío es más bonito. El volumen 1... Eso es lo que yo no entiendo. El volumen uno parte ciudad gótica de cómo destruía. No sé qué qué va a pasar porque estoy recién no tengo tiempo para leer, entonces lo poco que he leído, me salté el 2 y estoy en el 3 leyendo y he leído harto. <risa> me salté el 2 pero leí el 3. Sí, pero es pero... que una cosa de enganche, pues, pero... si tampoco estás perdiendo el tiempo leyendo algo que no me gusta, pues, si tengo otras pero, cosas que hacer. Pero no entiendo nada, así que veré un video en YouTube que me lo resuma. <risa> sí, pero así lo he hecho. Pues. Bueno, se si hacen mucho ahora. Bueno, sí, bueno, te no te lo, a las tierras. Bueno, con el tiempo que nos da el trabajo para leer, aprovecho para dormir, así que vamos. De hecho me quedo dormido dos segundos Sí, la historia de Injustice también me da sueño Porque no que Que la mujer maravilla le tiene que A Superman Pero Superman no le para a la mujer maravilla Oye, ¿hay cachado aquí? Aquaman siendo un personaje tan punga Es terrible, bélico el weón Cada vez que puede weón conquista la tierra. Ahorita, <risa> Ay, cachazo, con, lo, con los pescados, <risa> con no, el atún. No, En estoy, ¿cachai? Creo que el loco viene, estaba la cagada, y viene, el loco tenía, se está agarrando a putazos con la Mujer Maravilla porque están conquistando la tierra. Y en otra cómics, lo mismo. Se pone es más malo que la ¿se No, yo raro? creo que hay alguien peor, la Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla es más rara. Más Oye, el raro. cómic de la Mujer Maravilla, lo poco que leí, bueno. No es malo Hay un cómic en que ella, ella creo que tenía prohibido volver a su, a su tierra de origen Y ella soñaba que iba En varios de esos segmentos en la historia Y entonces, no recuerdo qué Pero ella misma utilizó el lazo de la verdad consigo misma Y vio que ella lo que era una rolitranca esquizofrénica Que tenía locura y estaba encerrada en manicomio Oye, a mí el, el audiovisual me contó de un cómic de Batman Ajá. ¿cachai Que hasta que... Lo voy a contar bien malamente porque lo voy a editar porque no me acuerdo de cómo termina la web. Para la gente que está escuchando esto, no, no estamos marihuanos. <risa> estamos con so, sueño, so... en pandemia y sin dinero. <risa> sí, los, en los otros podcasts no teníamos sueños, solo simplemente son, hablamos pendejadas. <risa> ya, lo que pasa es que viene Batman, se trata de que va lleva un saco Ajá. todo el rato. Ajá, continúa <ríe> <Pensado>. Continúa <ríe> Oye, a Lleva un saco y se suponía que era como el guasón que se lo llevaba y está semi muerto Y el loco va avanzando y toda la hora del... No vamos a ir a esta parte porque ni siquiera me acuerdo bien la historia Cómo terminaba <ríe> <ríe> Adelante Muchas gracias jefe por su intervención Fue muy productiva no soy tu jefe, soy tu compañero de locución bueno, el cual tiene muchos sueños. Perdón mi esclavista, perdón esclavista, gracias por su participación, fue muy productiva. Yo si fuera esclavista te habría vendido hace tiempo, hace rato. ¿En qué contexto? ¿Sexual o laboral? Pero bueno. Puta, laboral, <risa> laboral. Te, te, laboral, te como, jodí. Claro, laboral soy muy, soy muy alaraco y en el sexual no sé. Me imagino que es lo mismo. <risa> no sé, yo no responderé. Pero al gel? texto. <risa> <risa> <risa> <risa> ay, ay, marico. Lo voy a aprender. <risa> ya le dijeron la despedida! Por pues, lo hago no. mucho. ¿eh? ¡Hasta luego! Y el ¿Nunca go... te han quebrado una botella en la cara? Y el viejito es un poquito de pañales, bueno, gracias, viejito, vaya. Ahí tiene un dólar. Lo peor es que no puedo decir nada porque tendría que hablar de su vida personal, de lo ya tengo varios trapos sucios. Y no quiero que edite esto. Así que callese. ¿Pero qué trapos trapos sucios como aquí? Nada, no voy a hablar porque después, ay, que soy impertinente, que no ves que soy un hombre sensible, que tiene una vida privada. Mira. Ay, ese nano culeado. Con mi hija no te metáis. Ni todo. siquiera me metí ya con su hija. Yo... Para Hilton, Hilton no quiere que hablemos de ella. Entonces, mira, contiene de... a a mí. Y, y no te pongáis a hablar del hogar tampoco. Porque. Al, Neto, el dedo en la raga Con una copa de vino No jodas de la guata De tanto reír o de del hambre eh, Ambas Ambas ya Y vamos a terminar este podcast acá, vamos a ir a comer Este es parte 1 Por ahora DC, DC, es bueno. a ver, DC es bueno Pero Vamos a hablar después de Marvel más. Eh, mmm, yo creo que entre DC y Marvel, para resumir el cuento, yo siento que en, en historia y cantidad de personajes, Marvel es eh, mejor. Mejorcito. DC se basa en Batman, se ha vuelto con el Guasón y Superman y estaríamos. Eh, sí. Y Aquaman, curioso, que cada vez que sacar agarrar a la Tierra. Sí, por lo visto. ¿Y sería bueno. no, algo más que decir? Gracias, esta fue nuestra exposición público, chao. Ay, para la otra que... voy, voy a explicar mejor la idea del... No, no para, de la, la, tribu, para, para la... la próxima redacta un guión. Oye, pero si está el libro, lo que pasa es que lo expliqué mal, ¿no? Lo, sí, yo como que qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con esto, no tengo material, no tengo material. ¡Desvíate, ¡Desvíate! vamos a tener que tener señalética ya señal, nos vamos adiós señalética bueno Gasparín está aquí Gaspar. <risa> mientras no se ría sabemos que no es gracioso sí ahí nos vemos ahí tienes un rato